Continuando con el módulo de rectificación en media onda no controlado, vamos a ver la carga activa. Esta carga es muy importante porque es una carga genérica y nos permite analizar los otros tipos de cargas que hemos visto a lo largo de los distintos temas que componen este módulo. Únicamente analizando la carga activa, pues todas las demás son casos particulares. Cuando nos referimos a una carga activa, es una carga que tiene fuente de tensión. En este caso, de Z, pues estamos en un proceso de conversión de alterna. A continuo está conformada por una resistencia, una inductancia y una fuente de valor E. Por eso es que los casos anteriores, el resistivo puro es un caso particular, el inductivo puro es un caso particular, el RL es un caso particular. Entonces vamos a tener la misma fuente de tensión, una fuente de sinusoidal de la forma raíz de 2B, seno omega T y el diodo. En este caso, vamos a ver que para encender el diodo, es decir, que tener tensión anodocátodo positiva, la fuente de tensión BF debe superar el valor de E para que el diodo se encuentre polarizado en directo. Entonces tenemos la fuente de onda de tensión, ya, hablamos, ya lo hemos discutido, raíz de 2B sobre seno omega T. Entonces el diodo se polariza en directo cuando el voltaje anodocátodo es mayor o igual que cero. Esto ocurre cuando la fuente de tensión iguala y supera a la fuente de tensión de corriente continua E. Es decir, BF de T mayor o igual que E. Esto implica el ángulo de encendido es igual a el arcoseno de E sobre raíz de 2B. Entonces la relación 39 se cumple para alfa mínimo y alfa máximo, siendo alfa mínimo el arcoseno de M. M lo vamos a definir como el cociente entre la fuente de tensión de corriente continua y el pico de la sinusoide, es decir, E sobre raíz de 2B. Y alfa máximo, pi menos alfa mínimo. Entonces el diodo se encuentra polarizado en directo entre alfa mínimo y alfa máximo. Alfa mínimo coincide con el ángulo de encendido. Alfa máximo va a ser el ángulo de apagado si el puente es resistivo puro. Es, perdón, resistido con fuente de tensión a medida que va creciendo la inductancia el ángulo se va acercando cada vez más a 2pi entonces la expresión de corriente entre alfa mínimo y beta viene dada por la expresión 41 en este caso vemos que tenemos un desfasaje con respecto a las formas de onda que habíamos visto anteriormente debido a que mi condición inicial es i en alfa mínimo igual a 0. Nuevamente la expresión 41 para hallar el ángulo de apagado debe valer 0, es decir, i de t beta igual a 0. Nuevamente el término entre corchetes debe ser igual a 0, ya que la solución b igual a 0, z igual infinito y beta igual a alfa mínimo son soluciones triviales. Entonces, en este caso tenemos una ecuación que como vemos va a depender del valor de phi y del valor de m. Es decir, es una superficie en un plano tridimensional. Entonces vemos la forma de onda. Entonces tenemos que la forma de onda sobre la carga cuando el diodo está abierto corresponde a la fuente E. Cuando el diodo está conduciendo corresponde a la forma de onda de la fuente y la corriente existe entre alfa y beta. En esta gráfica vemos el contenido armónico, en azul la tensión, en rojo la corriente. Partimos desde el valor medio, fundamental, segunda, tercera, cuarta, quinta, sucesivamente. El contenido armónico de corriente se atenúa más rápido que el de tensión, pues recuerden que el contenido armónico de corriente va en función de la impedancia armónica y esta crece por, ser, por tener componente inductiva rápidamente. En esta gráfica vemos cómo cambia el ángulo de conducción, recuerden, gamma, la diferencia entre beta y alfa en función de los valores de m para distintos valores de phi tenemos desde el caso resistivo puro hasta el caso de phi igual a 7 pi 18 avos que es casi 90 grados vemos cómo va cambiando el ángulo de conducción la tensión media la podemos calcular como la integral de 0 a alfa de de alfa a beta de la función de la fuente y de beta a 2 pi de o podemos calcularla de alfa a beta de la fuente y de beta a 2 pi más alfa del valor de. En un caso estaríamos resolviendo tres integrales, en el segundo dos integrales. Lo importante es que la integral la realicemos sobre un periodo. Entonces cuando tomamos de alfa a 2pi más alfa, estamos tomando un periodo completo. Si resolvemos, vamos a tener la expresión de tensión media correspondiente al puente, que es función de alfa mínimo y de beta. En la gráfica de abajo vemos cómo cambia la tensión media. Racionalizada por la tensión efectiva de la sinusoide en función del valor de M y de los distintos valores de ángulo de carga. La tensión efectiva la calculamos de manera análoga pero con las tensiones al cuadrado y vemos abajo la curva de cómo va cambiando esta en función de M para los distintos valores de φ. Corriente media la podemos calcular o bien por la definición o bien por la diferencia entre la tensión media de la carga menos el valor de la fuente de corriente continua sobre la resistencia. En la gráfica vemos cómo evoluciona para los distintos valores de M y los distintos valores de phi el valor de corriente media racionalizada por Z sobre raíz de 2B. De igual manera lo puedo ver para la corriente efectiva nuevamente podemos ver la variación en función de m del valor de la corriente efectiva para los distintos ángulos de carga. Entonces con esto damos por concluido el tema de carga activa. Como les dijimos a partir de ahora vamos a analizar los rectificadores únicamente con carga activa, puesto que la carga activa es la más genérica y cualquiera de las otras tres tipos de carga resistiva, inductiva. Y resistida inductiva son casos particulares de la carga activa. Gracias por su atención.